Les voy a presentar una novedosa herramienta que puede ser de gran utilidad para el actual mercado fotovoltaico. Tras los numerosos e incesantes cambios retroactivos sobre la retribución fotovoltaica, son muchos los productores que han decidido vender sus instalaciones. Dada la compleja situación de conciliar la oferta con la demanda, desde suelosolar.com hemos desarrollado un buscador especializado vigente desde el año 2008 que sirve como soporte para dinamizar el creciente mercado de la energía solar fotovoltaica. Desde el buscador de plantas solares es posible publicitar ofertas y demandas de este tipo de proyectos en todas sus fases de desarrollo, proyectadas, aprobadas, instaladas y conectadas a red. La ventaja del buscador es el contacto directo entre el ofertante y el demandante, sin que exista ningún tipo de comisión o intermediación. De este modo, las partes de una futura compraventa tras conocer el contenido del anuncio, pueden contactar directamente solicitando información adicional desde un formulario que también permite el intercambio de nuevos datos de interés para cerrar el negocio. El buscador de mercado fotovoltaico ofrece un entorno amigable utilizando el soporte de los mapas Google, el cual permite la geolocalización de ofertas y demandas, proporcionando al usuario el acceso rápido e intuitivo a los distintos anuncios. La herramienta ha mejorado sus funciones y se ha ampliado al ámbito internacional, permitiendo a los usuarios la realización de búsquedas en más de 80 países. En estas búsquedas se puede configurar tanto el sistema de coordenadas de localización como otros detalles importantes, por ejemplo, la transformación de las divisas del país de elección al cambio del mercado diario. El despacho de PROMEIN Abogados son patrocinadores de esta herramienta informática y como tales ofrecen asesoramiento especializado a los usuarios del buscador, tanto en la redacción del contrato de compraventa como en la cesión de los derechos de crédito y en el cambio titular y en el RAIPRE ante la Junta de Industria Competente. Si desean más información pueden visitar nuestra web www.suelosolar.es o escribirnos a info .es donde les atenderá nuestro equipo.